En hiperlimpieza disponemos de una selección de capas de tinte y de corte desechables, aptas para peluquerías, centros de estética o belleza, spas o centros de masaje. Son cómodas, transpirables, hipoalergénicas y fáciles de poner. Nuestras capas de tinte están fabricadas en plástico, polietileno, disponibles en azul, rosa, blanco o transparente. También disponemos de capas de corte blancas fabricadas en SMS, tejido sin tejer. Por último pueden encontrar esponjas desmaquillantes con buena absorción de líquidos, así como sábanas de sudoración de polietileno y film osmótico. Estos últimos son idóneos para tratamientos corporales en spas o centros de masaje que requieran sudoración.